me gusta que se lo hagan todo ay papi papi tú sabes que a mí no me gusta que tú me hagas eso a mí me gusta que sea el paso ay papi me duele de Puerto Plata. ¡Kaki! Baila de un ching a tu público de Puerto Plata. Dale cintura, dale cintura, Kaki. Dale cintura, dale cintura, Kaki. Dale cintura, dale cintura, ¡Kaki! Dale cintura. Dale cintura, kaki.